¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a la tertulia dominical de Estilocracia. Espero que se encuentren bien sus Mercedes. La verdad hay que cuidarnos bien y no sea que nos vayan a poner el semáforo rojo por no cuidarnos y entonces nos va a ir peor porque entonces no vamos a tener recursos, no vamos a tener a quien venderle, no vamos a tener a quien cobrarle, nadie nos va a comprar nada y no vamos a comprar nada tampoco nosotros. Vamos a decir, vale la pena que nos cuidemos. Y aprovechando la presencia de ustedes que siempre me enriquece y que siempre nos podemos enriquecer recíprocamente entre todos, quería platicarles y comentar con ustedes acerca, de, acerca del placer y de la felicidad. Porque en muchos eh, manuales de autoayuda y en muchas voces autorizadas, y algunas no tan autorizadas, se dice que la finalidad de la vida es ser feliz. Y yo no estoy muy seguro, primero, de que uno sea feliz. Yo creo que uno puede estar feliz. Este es mi punto de vista. Yo creo que uno puede estar feliz en determinado momento, pero no se puede ser feliz. Porque, primero, ¿qué es la felicidad? Y segundo, ¿cómo es esto de ser feliz? ¿Se está 24 horas del día o durante la conciencia, durante la vigilia, se está feliz? ¿O se es feliz? Yo creo que se es feliz en determinados momentos propiciados por alguna circunstancia o alguna emoción, porque básicamente es una emoción, pero es una emoción etérea que realmente no se debe a nada. De repente surge, me parece. Surge porque uno se siente feliz, pero no que uno sea feliz. Porque no se puede ser feliz. Yo no entiendo cómo se puede ser feliz. A ustedes sí, porque eso sí me encantaría que lo, que lo pudiéramos realmente resolver y conversar abiertamente. ¿Cómo se puede ser feliz? ¿Qué es la felicidad? Que no hay que confundir con el placer. En el placer siempre está identificado con alguna circunstancia u objeto, muy claro. De hecho, cada quien conoce sus eh, motivos y sus fuentes de placer. <coughs> Hay quien encuentra enorme placer en, el, en la comida, que es uno de los placeres básicos de la humanidad, en comer. Porque ese, esa es la verdad de las cosas, comer y dormir son dos placeres que todos disfrutamos, pero ya sabemos cuáles son. Si queremos obtener ese placer de comer, pues comemos lo que nos gusta. Además, identificamos muy bien qué platillos nos gustan o qué nos gusta comer que nos dé más placer y vamos a, y, y lo adquirimos y nos lo comemos y entonces nos brindamos ese placer. Y ese placer está muy claro, es una emoción intensa que además la intensidad la podemos aumentar o disminuir, es a nuestro arbitrio. Ponemos todavía disfrutar mucho más la comida si nos, si nos imponemos el, el impulso de disfrutar más todavía la comida y la disfrutamos bocado, a bocado lo masticamos bien, le ponemos un poco de sal o un poco de salsa y así es como vamos disfrutando, por ejemplo, la comida, el placer de la comida. Si, ese, si esa comida en particular nos eh, genera un recuerdo que se evoca... Eso sí puede ser una perla de felicidad, porque entonces uno recuerda la comida con aquellos amigos de estilocracia, esa vez que estuvimos en tal lugar, y ese es un momento que al evocarlo nos invade un sentimiento de felicidad. Pero no es lo mismo que el placer de haber estado comiendo en esa ocasión esa comida con ese grupo de personas. Igual, los demás placeres todos los conocemos, pues ni modo que no. Que no conozcamos el placer de escuchar la música, la que nos guste. Desde, desde Mahler hasta el reggaetón más infame, todo es disfrutable, cada quien su paraíso, cada quien disfruta aquello con lo que disfruta, aquello que le da placer. Está la música, está la lectura, está el cine, está la vida misma, la calle, los bosques, los árboles, las flores, los jardines. ¿Cuántas cosas hay que se pueden disfrutar y que nos brindan placer? Pero el placer uno lo busca, lo busca y lo encuentra. Y lo encuentra y lo intensifica o lo disminuye a su libre arbitrio, porque esa es la cualidad y la virtud del placer. Y mire, para mí es un placer estar con ustedes en las charlas de café. Que al fin y al cabo, pues son una tertulia. Y, y si nos damos cuenta... La tertulia es, un, es una forma de placer, es un, un recurso al que podemos recurrir para obtener placer. ¿Por qué? Porque si nos gusta conversar, si nos gusta la compañía de los demás, estamos exactamente en el punto correcto para disfrutarlo y para obtener en reciprocidad un placer. Ahí es la diferencia entre placer y felicidad y creo que es más fácil buscar placeres, ya ni les digo a ustedes del placer del sexo, que ese es otro, otro todavía más intenso, con una serie de, de variantes morales o éticas, o como ustedes quieran llamarle, pero ya ven que el sexo, así como es una fuente de placer, también es una fuente de conflictos, conflictos y problemas, y identidades personales, y broncas con quien se, se pueden tener las broncas, etc. Pero al fin y al cabo, todo, todas las eventualidades que pueden ocurrir en la búsqueda y obtención del sexo, del placer del sexo, vale la pena si consideramos la intensidad de la emoción que produce el sexo. Por eso muchas veces hombres y mujeres se la juegan, y se la juegan así directo y abiertamente, se la juegan porque el placer del sexo es inmenso. Y esos placeres se buscan y se encuentran, se encuentran y se intensifican, lo repito. Se intensifican o se disminuyen al libre arbitrio de uno, al libre albedrío de uno. Entonces, yo creo que uno está más hecho para buscar fuentes de placer y obtenerlas que para pretender ser felices. Porque yo sigo sin entender y espero que ustedes me hagan el favor de iluminarme un poco para saber qué es esto de ser felices. No, es ¿verdad? No, no lo entiendo. Yo puedo evocar una serie de circunstancias o sucesos en mi vida que me remiten a, a un estado de felicidad. ¿Por qué no? La verdad sí, sí me remiten a un estado de felicidad, los evoco y los vuelvo a vivir y vuelvo a sentir esa oleada de calor que me, que me da el recuerdo de un momento feliz. Y vuelvo a vivir esa felicidad, pero al rato. Vuelvo a mi rutina, vuelvo a mis cosas que estoy haciendo ya. Dejé de estar feliz, pero no, no sigo siendo feliz. Sigo siendo una persona normal, humano, que ando haciendo sus cosas y ya. Entonces creo que si ustedes me hacen el favor de concurrir y verter sus, verter sus, verter sus opiniones aquí en, en, el, en, en la caja de comentarios, creo que nos podemos enriquecer y entender mejor esta función del placer. Y en dónde se encuentra la felicidad, pues para ir a buscarlo, porque la verdad es que yo no sé ni qué es la felicidad, ni dónde se halla ni nada. Sí, tengo mis, mis, mis recuerdos felices, los vuelvo a, a vivir y vuelvo a, a revivir esa emoción, pero no ando buscando la felicidad, en todo caso ando buscando el placer. Y creo que eso es lo que hacemos todos inconscientemente, andamos buscando fuentes de placer pero no fuentes de felicidad, porque ¿cuáles son? Ustedes díganme, si pueden, claro, desde luego. Pero sí me gustaría muchísimo escuchar sus opiniones y entre todos enriquecernos con las opiniones de todos los demás para ver en dónde podemos enriquecernos, dónde podemos abundar nuestra opinión y qué cosas de las que nosotros pensamos son desechables, pues para desecharlas, ¿de acuerdo? Y ahora pues les voy a dar una receta. Conocen las angulas desde luego. Estas hay que comprar angulas y si no se si, si creen que están muy caras, porque si son muy caras, pues se eh, pueden adquirir angulas de surimi. Entonces, pues, son, no son angulas, pero sí son una, un, unos, unas tiritas que parecen angulas y que saben y huelen a angulas. Bueno, en un sartén con un poco de aceite de olivo ya calentado se les da un sofrito a, la, a las angulas. Los aguacates se parten a la mitad. Se retira el hueso y se, se montan en, en, en un platón. Dos, tres, cuatro, cinco, seis aguacates que te dan 12, 12 mitades. Y cada mitad se va a llenar con angulas. Se, se, se va a poner una porción de angulas en, en, en el huequito. Cada una de las mitades, cada medio aguacate lleva su relleno de angulas. Se añaden unos granitos de sal de mar y adelante. Eso es todo lo que hay que hacer con una pequeña cuchara. Esa es como de, como de, de azúcar, para, del azúcar para el café. Y a disfrutar la, el, el nuevo bocadillo de aguacate relleno de angulas. Y hoy no tengo, no, no tengo anécdota. Me gustaría conocer a alguna de ustedes, pero no, no tengo anécdota. Bueno, podría platicarles que, por ejemplo, que en el colegio Tepeyac, donde yo estudié, toda mi preparación académica previa al estudio universitario, viene del colegio Tepeyac. Teníamos un, un director de preparatoria en el Tepeyac, la preparatoria era, el primero, era de primero, secundaria, quinto de, de, de preparatoria, pero era, todo era preparatoria, era primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de prepa, era nada más cinco años. Y nuestro director era un padre norteamericano que se llamaba Edwin Siempre era Venía de un, de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Era, era, venía, usaba el corte este de, a la broche, como se usan ahora, ¿eh? casi rapado de aquí de los lados y nada más con unos mechoncitos pues aquí. Y hablaba como, como gringo. Y cuando solicitaba la presencia del Padre de un alumno, porque este alumno había cometido alguna falta grave de conducta o de asistencia o de lo que fuera, pero necesitaba hablar con los padres. Si llegaba la mamá en lugar del papá, el padre Edwin, que era un patán, tenía los pies en el escritorio, las manos en la nuca y nada más le decía, yo no hablar con mamás, yo hablar solo con papás. Pero padre es que yo no hablar con mamás. Pa el papá tener que venir a hablar conmigo. Y como era. Él se entendía con los papás. No con las mamás. No sé si esto puede caber como anécdota. Pero así era esa disciplina cuasi militar. En ese, en ese colegio. Que además nos dio una excelente formación. A todos los que, los que pasamos por sus aulas. Pues eso es todo por hoy. Espero que disfruten esta próxima semana. Que es en la primera semana de noviembre. Aquí están mis papeles picados para los muertos. Espero que ustedes también conmemoren a sus muertos, los recuerden, porque vale la pena recordarlos. Y ojalá que nos vaya mejor en este mes de noviembre. Cuídense, porque si nos cuidamos todos, la pandemia va a disminuir y va a ser menos dañina en general. Que les vaya muy bien, que tengan mucha suerte en esta semana y que sean muy